Margarita dice sobre la aprobación de estado de emergencia. Margarita, usted perdió la memoria, igual que Leonel. Ustedes aprobaron 800.000 mil veces el estado de emergencia. Yo soy el primero que lo ataque y no estoy de acuerdo. Y estoy diciendo que yo estoy harto de eso. Y que no tiene ningún sentido con toda la gente vacunada seguir quebrando la economía, persiguiendo a los que usan bozales. Que nosotros le decimos mancarilla porque parecemos caballo y vaca ahora con esta la cara de manera permanente. ¿Eh? No han quitado hasta la identidad. Pero todo está funcionando normal, todo está de manera normal. Ahora a usted y a Leonel no le luce, porque ustedes llegan, están en el poder dentro de un estado de emergencia, los que lo solicitan y lo mantuvieron hasta que se fueron. Ahora, mi querido presidente Luis Abinader, usted consiguió, a pesar de que se retiraron, la gente de la, ¿cómo se llama la cosa de Leonel? ¿La pupo? La, la, ¿Cómo es la FUPO? La fuerza del pueblo, esa que se me olvida siempre. La fuerza del pueblo... Que uno se ríe con una cosita. Ese partidito le dieron 252 millones de pesos la semana pasada. Y va a recibir 21 millones de pesos mensuales. Que pagamos los pendejos como tú y como yo de nuestros impuestos. Para que un grupo de pendejos en los partidos viva como príncipe. Es bueno esa vaina. Vamos a pintar dos o tres locales. Yo te he dicho, Ramón, que vamos a poner el, el, el, la cuestión de la bandera negra con un círculo blanco, con un gato en el medio. Dame miau el partido. Con un gato. Movimiento de Integración y Unidad Nacional, miau. Entonces le vamos a poner, pero vamos a ser sinceros. Ayúdame a llegar para robar contigo y vamos repartiendo la torta del país. Sí, y así sabe que vamos a robar a la franca, porque esos son los partidos políticos. Luis, ay, 45 días más, vamos a llegar, yo le dije relajando, muchachos, que vamos a llegar a diciembre de 2021. Y mira, con 45 días más, ¿a cuánto se mete? Estamos casi llegando a diciembre, seguimos. Cuántas cosas, Dios mío. Y eso es para atacar al de abajo, porque en, usted ha ido aquí a un resort, a un hotel. Todo normal, no hay mascarilla, hay fiesta, hay de todo. Eso es para los colmadones, los lo, TT y los barrios, los muchachos, y los infelices que se la buscan en delivery y cosas para seguir quebrando el país. Y, y existe el partido reformista, muchachos. Yo pensé que ya no existe, que se había desaparecido en estas elecciones, que asistirá a diálogo. Kiki Antún, ofrezco, oh fresco, está vivo ese muchacho todavía. Porque un pedazo lo tiene Kiki Antún, un pedazo lo tiene Hito eh, Bisonó, otro pedazo lo tiene eh, Rodríguez Pimentel que está en la Z, otro pedazo lo tiene... ¿Cómo que se llama? Rogelio Genao que es senador de Por la Vega y eso tiene como 40 pedazos y terminó, ¿Qué, ¿cuál más otro me falta? Ah, no, porque ya Amable puso eh, desde que él cambió se, hizo, se puso la peluca y la cosa formó el Partido Reformista Independiente cuánta cosas uno tiene que ver bien de la Altagracia? Buenas noches, dígame usted Este país Este, este país, este es un, un circo Dime, buenas noches Retorno, señor director, aquí Sí. ¿Tú crees que 2 y 2 son 4 en política? En matemática sí, pero en política, el profesor Juan Bó decía que en política hay cosas que se ven y que no se ven, y que las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Bueno, pues ya tú sabes. Oye, Pitágoras. Sí. Te voy a complacer. Eh, Me pasé una pequeña informacióncita. Van a agarrar una palvadita de la de Leonel, de los corusticos. Mm. Sí, los próximos días lo van, lo van a preparar. Yo soy, como, noche. yo soy como Tomás. Ver para creer. Porque estos políticos cuando se alían. Ese que lo está criticando fue el, Leonel, el que está criticando a, a Luis. Fue el mismo que se alió con él a nivel senatorial y a nivel presidencial para... Para porque los políticos se reparten la torta del país. Ema, eh, mire, déjeme esa vaina aquí. Yo estoy a punto de coger cuerda. Yo tengo visita hoy. No quiero portarme bien hoy. No quiero hablar de las cosas que hablamos siempre de manera rutinaria aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pitágora. Adelante. Pitágora, pero ¿y qué nos vamos a hacer con esa carretera de Huiza ahí, por ahí no hay quien pase y accidente. El otro un accidente. Ahí está, eso, yo lo bueno, y me tienen que mandar en vía contraria. Tiene que subir el retorno un poquito. Eh, eso hay que hacer una cosa. Ustedes tienen que tirarse a las calles porque aquí no entienden otro lenguaje los políticos. Y aprovechar que el presidente dijo que va a hacer una gran. Tiene que bajar el volumen del televisor, hermano. Tú sabes, porque así no te puedo escuchar. El feedback no me lo permite. Eh tirarse a la calle y exigir que se la construyan, porque si ustedes esperan a que le corresponde es probable allá. que esperen las próximas elecciones y se la prometan para el 24 sí porque yo veo que de, de ahí de Huiza, no hay los chicharrón hasta la planta de allá abajo, es un solo hoyo un hoyo peligrosísimo, que uno no nos haya como bandear, y si Dios sabe que eso está así ahí, y no nadie dice nada, nadie dice nada una carretera principal, que vienen del agua, vienen de toda parte ¿eh? ¿Ustedes saben lo que es? Es que ustedes son útiles nada más para campaña, tienen que entender eso. Cuando se pasó la campaña, si ustedes no luchan ni gritan, no van a poder. Bueno, bueno, pues esta es mi denuncia, gracias. Gracias a ti por utilizar este espacio.